Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Les saluda Emiliana Molina, periodista de Noticias Univision Washington desde la capital de Estados Unidos. Estaré presente moderando el próximo programa de tecnología transformadora por medio de la página web que está viendo en pantalla. eso se llevará a cabo el próximo 22 de agosto a las 3 de la tarde, hora de Washington DC, donde ustedes podrán hacerle preguntas a nuestros expertos en seguridad digital. Estará Google, el colectivo Justicia para mi hermana, Back y Háblame de Respeto. Incluso estaremos hablando de organizaciones y cómo estas utilizan georreferenciación de datos estadísticos para reportar violencia de género. También historias digitales para compartir los testimonios de sobrevivientes y así exigir que instituciones correspondientes respondan. Así que espero que me acompañen este 22 de agosto para que reciban respuestas a todas sus preguntas. Saludos y nos vemos pronto.